Bueno, les quiero comentar algo acá breve sobre el uso del foro eh, virtual el, o el café virtual. ¿no? Acá ustedes tienen café virtual donde pueden escribir preguntas y generar temas. Vamos, vamos a abrirlo. Si uno lo abre, cada uno de ustedes está puesto de, de default que van a recibir estos correos. Si quieren entran y se borran, aunque no los aconsejo. Uno puede añadir acá temas, ¿tá? y hacer preguntas acá va a figurar quién creó ese foro y quién fue el último en escribir entonces el tema es que van a recibir mucho correo durante el curso de este foro mi consejo es ármense en una carpeta aparte y si quieren tiran todos los correos ahí y después ven cuál les sirve y cuál no habrá correos que les servirán y otros que no ¿tá? uno va a recibir un correo de esta forma acá tienen links para ir directamente pero les que quería comentar que si uno va acá abajo si responde, le llega solo aquel que escribió. Y si van a ver el mensaje en su contexto, cuando uno quede acá, va a abrir la página, justamente si ya la tienen abierto, les va a redireccionar justo a la página. Y uno puede ir acá y responder el mensaje. ¿tá? Yo les aconsejo, yo, lo que yo hago es ver los correos, generalmente desde mi celular, en algún momento que estoy libre, en un viaje en colectivo. Porque va a llegar muchos, algunos son preguntas de importantes que a todos les va a interesar y otros capaz no. Entonces como se va a generar mucho correo, yo lo suelo ver desde mi celular en otro momento. Pero por favor utilicen el café virtual, eh, vamos a ir generando solapas o temas por tema, por, eh, perdón, por, eh, café o discusiones por los temas. Bueno, esto es solamente lo que quería mostrar.